Hoy, miércoles 16 de febrero del año 2022 sean todas muy muy bienvenidas tanto las que se están conectando ya en vivo como las chicas que me van a ver en grabación yo sé que todas tienen múltiples tareas citas médicas niños estudiando eh, trabajo les toca de pronto acompañar o, o han elegido más bien porque la palabra toca no eso suena obligación han elegido acompañar a la mamá que está solita, al papá, a, después de todo a un familiar a una cita médica entonces todas bienvenidas a esta grabación cuando la puedan ver, si están en vivo mejor así es que hoy les tengo un lindo proyecto, es Iris la lechuza portatijeras bueno, portatijeras, guardatijeras, como ustedes le quieran decir porque igual no sirve para guardarlas y protegerlas y para transportarlas, para poderlas echar a nuestro bolso, al costurero, irnos a una clase, ir a compartir una tarde de manualidades con amigas, entonces las tijeras son muy importantes en nuestro costurero, son una herramienta fundamental en nuestro quehacer diario de manualidades. Así es que qué rico pues poder hacer algo para esa herramienta a la cual le debemos tanto o que nos ha acompañado tanto y nos ha ayudado en tantas labores. Entonces déjenme ubicar la transmisión en mi celular para poderlas leer y veo que por aquí ya hay 80 conectados. Ustedes muy pendientes y eso me agrada muchísimo. Recuerden, si en vivo estamos más de 300, hago rifa. Ustedes ya saben, esa es como la meta que les voy a poner para cada ocho días. Van a tener una rifa de un proyecto cualquiera de los que tengo a la venta. Sí, en vivo estamos más de 300. ¿Listo? Entonces, por aquí voy saludando a las que voy viendo. Hola, Zaida, También está por acá. Arrimo más bien el celular. Eh, Paola, Lisset, Lourdes, Marli, Dora, Patricia, Gloria, Paola... bueno Todas por acá, muy, muy pilosas con este proyecto el día de hoy. Entonces, recuerden algo muy importante y es compartir esta transmisión. Nosotras, y, y no hablo por mí sola, hablo también en nombre de todas las manualistas, así no las conozca todas, nosotras eh, no pagamos publicidad. O sea, nosotros lo que hacemos, eso se llama de manera orgánica, es que nosotros eh, trabajamos acá en Facebook. Entonces, eh, pues... Y cuál es la manera para que estos videos cojan mucha fuerza y Facebook les dé rotación y los muestre que ustedes lo compartan entonces si un video le dan mm, mucho compartir es muy bueno porque entonces Facebook se da cuenta que es un video importante y lo pone a rotar, más gente se entera entonces eso se va volviendo como una bola de nieve que se crece cuando rueda porque entonces entre más compartir más personas llegan, más comparten, más se duplica, se viraliza el video. Entonces eso es muy bueno para nosotras y para ustedes también, porque miren, si llegamos a más de 300 en vivo, hay rifa. Bueno, entonces espero que me colaboren en esta tarde compartiendo el video, si pueden y si las dejan, porque no en todos los grupos se deja. Bueno, y... Mmm, ¿Qué más les iba a decir? No, que ya vamos a empezar, <risa> que ya es hora de empezar, entonces voy a bajar la cámara y por acá yo creo que nos vamos viendo bien, esperen, subo, eh, pongo la imagen completa en el computador ahora sí, por aquí oculto un letrerito y bajo como otro poquito, espérenme que esto de pronto se mueve un poquito pero yo sé que ustedes me entienden, listo, ahí estamos bien bueno, por aquí ya ven parte del trabajo que vamos a hacer el día de hoy, pero les quería primero mostrar los moldes. Los moldes los tengo en azulito, no se ven bien, entonces los voy a quitar mejor. Entonces les voy a explicar las partes de esta iris lechuza portatijeras. Como ustedes le quieran llamar, portatijeras, como les dije en un principio, o guardatijeras. Ambas van a cumplir la función y es que nos las van a proteger, sea porque las vamos a transportar o las vamos a guardar. Tenemos acá el cuerpo completo de la lechuza que lo van a cortar en dos veces y la parte del bolsillo que van a hacer otras dos veces. Estos moldes están gratis, para ustedes van a estar disponibles luego del video, los voy a subir acá a la página Mundo Rosa. Bueno, aquí tenemos un ala y otra. Esta va encima de esta otra más grande. Este es un ojo y este es el otro. Este pequeño va encima de este. Y esta viene siendo como el pico. Yo en un momento le coloqué nariz, grave error, lo borré, entonces le coloqué pico. Esta flechita va a ser las veces de pico, va a ir acá y nos va a ayudar a tener las tijeras. Bueno, entonces acá les muestro en este fondo un molde, otro molde, las alas y los ojos. La flechita que tiene las tijeras es simplemente una flechita no está por aquí porque como cosa rara desapareció a última hora bueno, acá están los materiales ¿qué vamos a utilizar como materiales? muy fácil todos los retalitos, todos los retacitos como ustedes le quieran llamar de pañolensi, los colores que ustedes quieran yo por eso hoy llamé este trabajo iris, la lechuza portatieras, ¿por qué iris? por el arco iris, por la variedad de colores que vamos a utilizar de pronto al final vamos a utilizar este moñito, vamos a utilizar hilos de tamborcito para bordar. Eh, y algo muy importante y es que a esta pieza le vamos a colocar otra, unos 2 o 3 milímetros más pequeña en cartón. Yo tengo este material que es un material como especial, es como un interlón, es muy grueso, mucho, mucho. Entonces me sirve las veces de cartón, me lo regalaron y lo quiero utilizar. Entonces miren, pongámoslo acá encima para que ustedes aprecien que viene la pieza y lo que van a cortar en un cartón delgado es un tricito, una cosita de nada más pequeña. Listo, entonces vamos a empezar, vamos a dejar estas partecitas por acá, vamos a correr los moldes y vamos a empezar por esta alita y lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger una de las partecitas y vamos a bordar una florecita. Vamos a colocar como un puntico, una ceñita en todo el centro y vamos a enhebrar una aguja. En este caso yo voy a hacer una florecita roja y apenas empiece a hacer la florecita las empiezo a leer. Las empiezo a saludar, aunque por aquí ya estoy viendo de reojito estoy viendo aquí a varias entonces como les digo vamos a hacer un pequeño bordadito que no tiene pues ninguna ciencia es una florecita que se hacen cinco petalitos con puntada cadeneta entonces empezamos con nudito desde la parte trasera eh, ¿cuál es la dinámica? no sé a qué te refieres con dinámica este proyecto hoy es gratis los moldes van a estar luego gratis acá en Mundo Rosy. Eh, ustedes si sí pueden compartir, comparten. Si llegamos a más de 300 conectadas en vivo, les hago una rifa. Entonces ya ustedes, espero, compartan bastante. Vamos a ver si lo logramos. Está muy difícil, pero yo sé que no es culpa de ustedes. Sino que el algoritmo de Facebook cambia mucho. Y no le está dando mucho tráfico a, este, a estas publicaciones que no son pagas. Bueno, entonces por acá vamos haciendo la florecita. Eh, yo les conté ya en alguna ocasión que viendo una vez un programa argentino, una señora, yo y desde ese día se me quedó ya pues como muy grabado, de que una florecita para que se vea bien debe llevar... El número de pétalos impar, decía la señora. Y pues la verdad, si ustedes hacen una flor de cuatro pétalos y hacen otra de cinco y la ponen una al lado de la otra, yo sé que se les va a ver mucho más bonita la de cinco pétalos. O sea, la señora tenía razón. Bueno, Gloria Cardona, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, desde Bogotá, ¿cómo está el clima por allá? ¿Está haciendo mucho frío? ¿Está lloviendo? ¿Cómo está todo? Cuéntanos. A ver por acá, ¿quién más? Eh, no, no alcanzo a leer ese nombre, me parece difícil de leer. Yulisa, Maribel, Nidia, ¿cómo están? ¿Alguna pregunta? Me la pueden hacer con mucho gusto. Aquí ya vamos a hacer el último pétalo y ya nos queda ahí la florecita. Luego, vamos a hacer, rematamos por el revés. Luego, vamos a hacer un céntrico con el puntico de nudo francés. Entonces aquí remato. Aquí remato y voy a enhebrar con hilo amarillo para hacer un puntico. Es algo muy sencillo el puntico. Bueno, quién más? Paola Vega. Saludos desde Ecuador. Por aquí no sé quién pasó a ah, Salomé. Ruth Maya, mejor dicho, volteé un ojito para el hilo y otro para el celular y ya han pasado una cantidad de comentarios. <ríe> qué bueno, qué bueno que estén todas tan juiciosas compartiendo. Omaira Vélez desde Caracas, Flor y Recio, ¿cómo estás? Desde Costa Rica, Mónica García, que desde Neiva, qué rico. Por aquí llegó mi aromática. Ay, no, Tinto, qué rico. Bueno, un tintico a esta hora cae súper bien. Muchas gracias. Bueno, entonces introducimos que nos salga la agujita acá en todo el centro. Hacemos unas vueltecitas, espero que esto no se me mueva. Unas vueltecitas con el mismo hilo en la aguja. Clavamos en todo el céntrico, templamos el hilo y lo sacamos y nos queda el céntrico amarillo de la flor. Rematamos y listo. O sea, esto lo quería hacer aquí con ustedes porque yo sé que hay muchas que para ellas esto es la primera vez que lo ven. Aunque si me han seguido, ya saben que acostumbro a hacer como esta clase de cositas sencillas. Bueno, por acá están desde el Perú. Qué rico que me coloquen desde dónde son para irlas ubicando, irlas conociendo mucho más. Enhebre acá en este momento con hilo verde para hacer como... El simulacro, aquí les voy a colocar, como de unas hojitas, como de una ramita. Listo. Entonces, acá nomás, enseguida en de la florecita. Ustedes ya luego verán el video en repetición, con más calma, eh, con más detenimiento. Eh, de pronto hacer, haciendo acercamientos para que la cámara los deje ver mucho mejor o parando el video, en fin, uno, yo sé que uno se, las da, se da las mañas para poder ver bien qué es lo que la profe está haciendo yo también veo clases y me pasa lo mismo bueno, nos vamos para el otro ladito, ya hice aquí, aquí les muestro que se me olvida dónde está la cámara, listo, entonces nos vamos para el otro ladito y vamos a hacer algo similar esto no tiene pues como mayor complicación, es una bastica, saco a la mitad de la bastica, paso por encima, otro, hago otra más larguita y vuelvo y hago lo mismo y saco otra por acá y ya. No nos tiene que quedar igual porque ustedes saben que la naturaleza, pues las ramas, las hojas no son todas del mismo tamaño, del, de la misma longitud, todo es muy variado. Listo, acá ya Ay, se me desenebró, entonces toca volver a enhebrar y volver a hacer el remate. Para las que apenas están llegando, recuerden compartir y les cuento que estamos haciendo a iris la lechuza tijera O tijeras, porque recuerden que se puede decir tijera o tijeras. Listo, entonces acá ya ubicamos otra vez los hilos en su puesto, las hebritas que quedaron las hacemos a un ladito. Ya tenemos aquí el bordadito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estas dos piezas con puntada filete. Lo voy a hacer acá con ustedes. Yo ya tengo una parte lista, entonces hacer la otra. Cuando los proyectos tienen como, como dos partes de lo mismo, digámoslo así, para no enredarnos, es muy genial porque entonces uno puede traer una parte adelantada y la otra la hace uno acá con ustedes bueno vamos a empezar acá por el centro y vamos a ir cosiendo puntada filete y yo voy mirando a ver qué preguntas me tienen, qué comentarios qué quieren que hablemos hoy por aquí empiezo a hacer la puntada filete con hilo negro yo todo este proyecto lo estoy trabajando con hilo negro ustedes lo pueden hacer con hilo del mismo color del paño Lenzi que ustedes escojan que para esto recomiendo que todo sea paño Lenzi porque por la textura por por lo que el paño Lenzi no estira entonces es muy apropiado para este tipo de trabajos y si quieren utilizar hilo del mismo color bien se ve súper bien si no eh, profe me hizo tener antojito de un cafecito, ya me voy a prepararlo. Qué bueno. Ay, y también antojito de hacer esta iris porta tijera. Iris la lechuza porta tijera también de más que te va a dar el antojito. Pero bueno, entonces les decía, si lo quieren hacer con hilo del mismo color del pañolenci, muy genial que les queda, y también con un solo tono como en este caso que yo escogí el negro. Pero acá lo escogí sobre todo para no estar cambiando de color. Aunque igual la hebra se acaba y hay que estar enhebrando. Pero me queda como más fácil y que se ve muy bien y que se usa mucho también el hilo negro. Para hacer por ejemplo aplicaciones en password. Hacer todo el bordeado con hilo de un solo tono. Entonces escogen mucho el negro el vino tinto, el verde oscuro, el azul oscuro y hasta el blanco esos son como los colores así cuando se va a trabajar con un solo tono, con un solo color los más usados y también como les decía, escoger los hilos de acuerdo a los colores de la tela también es muy válido bueno, ¿qué más me dicen por acá? super compartido desde Lima, Perú, gracias Norma, muy querida Marcela, ¿te parece muy lindo? Qué bueno. Irma también compartió ya. Qué rico. Muchas gracias. Por aquí veo manita alzada de Paula Vega. Dedito arriba. Bueno. Y también, ¿saben qué pueden hacer? ¿Otra cosa? Si no pueden compartir o si no les gusta, si no quieren. Bueno, como sea. Darle corazones. Mandar corazones o dedito arriba, pero más los corazones. Esos corazones también... Porque entonces es como cuando uno oye como ruido en una casa y uno sale a ver qué está pasando. Entonces eso pasa con Facebook. ¿Ve? Este video está como bueno. Le están dando muchos corazones. Ah, no toca ponerlo a rotar bastante. Vamos a avisarle más a las seguidoras de Mundo Rossi que hay un video como bueno porque parece que está como chévere. O como cuando uno pasa por una casa y le huele rico, uno dice, uy, ahí deben estar haciendo Deben estar haciendo algo rico, deben estar haciendo algo bueno. Y bueno, y les pido disculpas porque yo sé que hay ruido externo, pero ¿qué podemos hacer? Son cosas que se nos salen de las manos. Y pues esta transmisión es en vivo, entonces ni modo de quitar el ruido externo. Bueno, aquí ya casi acabamos. A esta alita yo le voy a hacer un ojal la voy a coger de un ladito con un botón y al otro lado ustedes ven acá en esta que están observando tiene un pequeño ojal porque resulta que la sorpresa porque esto venía con sorpresa incluida la sorpresa es que no solamente es un porta tijeras también es un guarda agujas. entonces ahorita vamos a levantar y vamos a guardar ahí las agujas entonces si nos queda con espacio podemos también hasta echar el metro y un tubino de hilo agujas y tijera para que más eso es lo que necesitamos básica más, pues lo más básico que necesita una manualista cargar sus tijeras su metro un hilo y, y las agujas y alfileres eso es básico entonces esta iris lechuza nos va a servir no solo de portatijeras, sino también de guardagujas. Bueno, aquí ya prácticamente acabamos y vamos a hacer el ojal. Para el ojal me toca enhebrar nuevamente por acá, disimulo la hebrita, trato de meterla que no se vea. Y ojo con cortar, y al cortar, cortar el hilo que ya está cosido. Porque eso me pasó esta semana con otro proyecto. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver cómo se nos va a ver. O sea, esto no lo he cosido, aquí solamente estoy mirando qué tal se va a ver. Por acá está el pedacito morado, y ella viene encima y se va a ver muy cachaco entonces acá en esta partecita yo le voy a hacer un ojalito cómo lo hago entonces voy a enhebrar voy a tener aquí lista la aguja con el mismo hilo que acabé de hacer el filete voy a sacar la cantidad suficiente para en esa marquita que hice hacer una ranurita con el abriojales con esta herramientica y hacerle unas puntaditas festón para que el ojalito no se nos vaya a dañar. Entonces acá corto con mucho cuidado que no se nos vaya a ir más de lo que debemos abrir. Por eso uno señala ahí. Y entonces entre las dos telas vamos a introducir la aguja porque allí va a quedar escondido el hilo. Y vamos a hacer yo en la otra lita. Le alcancé a hacer cinco. Vamos a esconder esa hebra por allá. Le alcancé a hacer cinco puntadas. Vamos a ver si aquí también me va a dar las cinco puntadas. Cinco puntadas a un lado y cinco al otro de esta puntada filete. Entonces aquí ya van dos. tres cuatro esta manera era una manera muy antigua de hacer los ojales o sea yo le vi a mi mamá muchas veces hacer ojales de esta manera y volteamos y hacemos las otras costuritas del otro lado las otras puntaditas entonces no sé si de pronto a ustedes les tocó que la mamá o la abuelita hiciera ojalitos de esta manera entonces ya va una, dos, tres puntadas, cuatro y cinco puntadas acá. Y rematamos, hacemos un nudito y ocultamos la hebrita de manera que no se nos vea. Una manera que no se vea es introduciendo la aguja y sacándola por allá, por cualquier ladito bien lejos. Bueno, entonces acá, listo. Jalamos y ya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a coger un botoncito... Y vamos a fijar. Vamos a fijar así como está esta. Vamos a fijarla. Perdón que volteé hacia mí. Para ver que me quede a la misma altura. Y este primer botón. Si no necesitamos que sea. Con ojal. Este va a quedar fijo. Ahí se cayó se acaba de caer el botón, voló lejos y dónde quedaría bueno, coloquemos el otro que tenemos acá ahorita buscamos otro botoncito, ya traigo más botoncitos uno tiene que contar en estos envíos con que las cosas vuelan se desaparecen, se caen y yo no sé cuál de ustedes me dijo una vez que gozaba mucho con mis transmisiones viendo todo lo que me pasaba a mí entonces, bueno, si las hago gozar, muchachas, qué rico. Pero sí, a mí me suele pasar que se me pierde el metro, se me pierden las tijeras, se me cae la aguja, se me enreda el hilo, eh, los, botones, los botones vuelan, se pierden las cosas. Esto acá cobra vida, eso les cuento. Bueno, me voy a parar por el otro botón porque no nos podemos quedar sin botoncito. Y como ni se ve dónde cayó, entonces toca coger otro. Por aquí ya lo traigo. Oiga, no se ve, no hay ni señas de dónde cayó el botón. Y entonces, por aquí tenemos más botoncitos. Entonces vamos a sacar otro. Espero que haya otro de los mismos. Por aquí hay otro. El caso es que esto no se vaya a caer porque ahí sí quedó churum play. Entonces nos fijamos acá donde debe ir. Hagamos nudo. Y nos fijamos donde debe ir pegado el botón. Listo, entonces levantamos acá y pegamos este botoncito. Ya les voy a decir qué es la función de este botón. Ya les voy a contar ahora las que apenas están llegando y no se han dado cuenta estamos haciendo a Iris la lechuza tijera y les acabo de contar que la sorpresa era que esta lechuza no solamente nos iba a servir para guardar y proteger las tijeras sino que también para guardar las agujas porque miren, aquí tenemos por ejemplo agujas entonces nosotros las podemos portar acá, las colocamos acá también podemos cargar alfileres listo y qué hacemos que esto acá lo vamos le vamos a colocar acá y cuando las necesitemos pues vamos a abrir y aquí van a estar pero todavía no las vamos a colocar porque entonces me chuso. ahorita como apenas las estoy cosiendo entonces ahorita las vamos a colocar bueno entonces esta pues ya está acá Fija, esta fue la que acabamos de hacer y ahorita vamos a pegar ya el ala morada a esta parte. Les quería hacer notar una cosa en el molde. Si ustedes se fijan bien, el molde trae una parte, bueno, ambas partes son curvas, pero esta está más derecha y esta tiene más barriguita. Esta que está más derecha en los moldes que a ustedes les van a salir viene con unas flechitas y acá también vienen unas flechitas la parte más barrigoncita es hacia el centro y la parte como que aunque también es curva la parte más derechita es la que viene para los extremos para los bordes de la lechuza. entonces acá yo tuve especial cuidado en que esta parte me quedara así porque si me queda así ya no me va a coincidir. Miren, miren que le queda espacio entre el ala y el borde. Entonces es así. Fíjense muy bien cuando la vayan a realizar de este detalle. Bueno, entonces con hilo negro vamos a utilizar esta hebrita y ahorita enhebramos más. Con hilo negro vamos a pegarla y yo la voy a sujetar aquí. Me voy a ayudar de unos alfilercitos. Solamente la vamos a pegar por este borde porque por acá, cuando ya estemos cosiendo todo, pues nos va a quedar pegadita. Entonces vamos a cuadrar bien. Recuerden que les aconsejo mucho bastear, poner alfileres, fijar la costura y vamos a empezar a hacer lo mismo que hicimos a este lado. ¿Qué hicimos? Hicimos eh, dos puntaditas y una X. Dos puntaditas y una X. A ver si se ve bien. Puntaditas y X. Entonces vamos a empezar acá. ¿Cuántas vamos? Ay, no pasamos de 148, 150. que pesar? Que no vamos a tener hoy rifa. Listo, entonces. Bastica. En esto hay que estar bien concentraditas porque... La idea es que las basticas nos queden del mismo tamaño. La bastica va encima de la parte morada. Cuando hagamos la X, nos podemos salir por el bordecito y coger la parte rosada. En este caso, pues yo les digo esos colores porque son los que yo estoy utilizando. Entonces, la bastica queda justo encima de la parte morada cuando hagamos la X nos podemos salir para la base para el bolsillo, en este caso que es rosado bueno Juanita, hola, buenas tardes a mí también se me pierden las cosas cuando estoy trabajando no, eso es tremendo tremendo, tremendo y yo me acuerdo mucho de mi mamá y por eso a mi mamá no le gustaba que uno se le arrimara cuando ella estaba cociendo, Porque entonces le echaba la culpa a uno. Entonces, pues ni a ella le gustaba ni a uno tampoco porque pues para que se pusiera a alegar de que uno era el que le hacía embolatar las cosas, se las hacía perder. Entonces más bien uno no, no arrimaba por esos lugares cuando ella estaba entretenida. Hola Rebeca, ¿cómo te va? por acá las voy saludando Ivonne, ¿cómo estás? Paola nos sigue saludando, qué rico, fuerte, seguidora, muy fiel qué genial que estén por acá por acá ya se empezó a desenhebrar la hebra, la aguja entonces, ¿qué quiere decir? que ya es hora de ir rematando y de ir buscando otra hebra bueno, antes, uy, cómo han rebajado las que están en vivo. Bueno, qué pesar, qué pesar que se vayan, qué pesar que nos dejen, pero bueno, estamos las que somos entonces. Listo, acá hago la última X con esta hebra y remate, porque entonces ya señal de que está muy corta la hebra. Nos vamos para el revés. Miren cómo queda el revés. No queda bonito. Pero ¿qué pasa? Como esta pieza va doble, esto no se va a ver. Listo. Vamos a volver a enhebrar con hilo negro. Bueno, este lunes pasado tuvimos... Hola, Durley. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo estás? Eh, Iris, hola, qué tal eh, el lunes pasado fue la fiesta de San Valentín que es una fiesta que se celebra en muchos países acá en Colombia no es muy usual aunque ya nos ha llegado mucha influencia y yo sé que muchas personas sí la celebran pero no la mayoría como para decir que se vuelve pues una fiesta eh, como las otras de acá que son populares pues muy, muy arraigada ya en nuestra cultura, la fiesta de San Valentín no está tan arraigada en nuestra cultura colombiana, pero igual las quiero saludar con ese motivo y desearles lo mejor en sus vidas, que la paz, el amor, la tranquilidad, la dulzura, la ternura, todo lo bueno de los sentimientos, afectos, emociones que puedan existir, las acompañen a ustedes siempre. Bueno, si no nos queda acá muy igual un bordado de un lado al frente del otro, pues no importa. Hola, doña Rosalba, muy buenas tardes. Como siempre, cosas bonitas. Trato, hago mi mayor esfuerzo. Hago mi mayor esfuerzo por que lo que traiga sea refull. Re, ustedes saben qué es refull. A ver, ¿quién me coloca por acá qué es refull? Uy, estas puntadas me quedaron muy, muy torcidas. Me toca desbaratar. Vamos a desbaratar porque no pueden quedar tan torcidas. Está bien que no coincidan con el lado del frente, pero torcidas sí no. Luz Dari desde Cali, ¿cómo estás? Hay unas a las que ya les sé el sitio de residencia. Nidia, rico con ese dedito arriba. Muchas gracias. Volvemos a hacer acá esta puntadita. Yolanda Varela, ¿cómo estás? Bueno, chicas, todas, todas bienvenidas. Espero que esto les guste. Es algo práctico. ¿Y quién coloca por aquí qué quiere decir refull? A ver, yo quiero como leerlas. ¿Qué quiere decir Shirley Guevara, sí, yo sé quién eres <risa> por aquí te acabo de ver ella dice que nunca la leo hoy sí la leí, hoy sí la vi es que no es que uno no quiera es que no la ve por ejemplo, yo estoy aquí dando una puntadita tengo que mirar dónde saco la aguja para no volver a cometer el error de ahorita miren que me tocó eh, desenhebrar para poder volver a hacer la puntada entonces yo volteo el ojo para el, para el trabajo y ya han pasado dos tres comentarios entonces chicas no la verdad la verdad no a veces no alcanzo a leerlas bueno por acá siempre están quedando torcidas unas puntaditas los moldes ahorita gratis los publico no se preocupen ahorita ya los vamos a obtener gratis después de la transmisión yo los coloco están pasando súper rápido o sea que han llegado más personas qué bueno esto es muy variado lucía vega Luzmari Ladino, eh, bueno Luzmari nos coloca por ahí lo que quiere decir refull. entonces Reful quiere decir R de Rápido, E de Económico, F de Fácil, U de Útil y L de Lindo, entonces eso es un proyecto refull y a mí me gusta mucho que todos mis proyectos sean refull. Bueno, tengo un aviso para... O oh, tengo una noticia que darles. Hola, Irenita, Cecilia, ¿cómo estás? Desde Quito, qué bueno. Tengo una noticia que darles. El próximo miércoles no voy a transmitir acá en Mundo Rossi, Pero sí voy a transmitir. Yo no sé si de pronto ustedes conocen la página Arte Claus. Arte Claus es también una página donde ustedes pueden aprender muchas manualidades y la Claudia que es la persona que la dirige la dueña de la página me invitó porque la semana siguiente hay una maratón de de qué? de proyectos muy lindos en esa página entonces me invitó a participar listo, ahora qué vamos a hacer? vamos a coser la parte superior también con puntada filete entonces voy a estar allí o sea el próximo miércoles que viene siendo qué fecha el 23 el 23 no voy a estar acá en mundo rossi pero sí voy a transmitir hola patricia yola susana dorita elena eh, Beatriz Solano, Claudia Patricia, ¿cómo estás? Les decía que el 23 no voy a transmitir desde acá, pero sí voy a transmitir desde Arte Claus. Vamos a estar muchas manualistas allí y yo escogí el mismo horario en el que transmito los miércoles, miércoles 4 de la tarde. Yo les voy a estar colocando los avisos para que ustedes estén pendientes. No he dicho todavía qué voy a hacer. Si en este momento, ustedes, si hay alguna que adivina el proyecto que voy a hacer allí, se gana unos moldes del de último curso que saqué, que fue Lili Corazones. Vamos a ver si alguien adivina qué proyecto voy a hacer el próximo miércoles 23 en la página Arte Claus, que estoy invitada a transmitir desde allí. Si alguna de ustedes adivina... Se gana los moldes de Lili Corazones. Hola Nelsiastri, ¿cómo estás? Nelciastri Gorda, en Punto de Cruz, muy lindo. Me ha mostrado unos trabajos hermosos. La felicito. Bueno, entonces, a ver quién se va a atrever a empezar a decir qué será lo que voy a enseñar. No es un proyecto pequeñito como este, tampoco es grande. Ustedes saben que yo no hago proyectos grandes. Eh, ¿Qué más les adelanto? Les doy una pista. Mm, es para la decoración de la casa en general, o sea que no es para la cocina. Puede servir de navideño. Puede servir de navideño. Pero venga, la que adivine es porque me dice muy exactamente qué es. Pero no que algo para la cocina, no, no. No, no, así no costurero no es, no, así algo para la cocina, no es que para la cocina hay muchas cosas. Claro que ya les dije que para la cocina no era, pero entonces la que adivine debe decir una cosa concreta. No es conejo de Pascua. Puede servir para el Día de las Madres. O sea, yo lo hago como con esa idea de que le sirva. Miren dónde se me vino a acabar el hilo, ya casi acabando, no importa. Centro de mesa no es. A ver, que por acá se me acabó el hilo. Individual de mesa, coge cortinas. Mm, no están más frías. Cuadro, cogí. Lady Monsalve, adivinaste. Miren el comentario de Lady Monsalve. Lady Monsalve adivinó. Esta ahorita la voy, no tan grande, pero sí la voy a colocar por acá. Hacia un ladito. Y volvemos a enhebrar. ¿Ustedes ya adivinaron? Ya adivinaron, Lady Monsalve, si Lady no tenía Lili Corazones, entonces ahorita me habla por el WhatsApp y le doy los moldes de Lili Corazones, porque sí, ¿cómo les parece que voy a hacer un ángel? Puede servir de Navidad, puede no servir de Navidad, los ángeles los utilizamos, digamos, utilizamos, a ver, los... Adornamos con ellos la casa en cualquier época del año Entonces no tiene que ser necesariamente de Navidad Pero lo pueden poner en Navidad y no se ve mal No, se ve muy bonito Obvio que sí A ver, Dorita dice que por aquí que un ángel Pero ya habían dicho, ya antes había dicho Lady Monsalve Que un ángel Bueno Entonces terminamos acá de coser con puntada filete Y nos vamos a coser los ojos Ya tengo uno adelantado entonces no hay problema. Después de los ángeles, les voy a enseñar a hacer una colección de ángeles. Les adelanto. Uy, yo estoy hoy, pero diciendo todas las sorpresas. Ya no van a ser sorpresas. Qué bien, gracias. Sí, Lady Monsalve. Ganaste porque fue la primera que yo vi que colocó ángel. Entonces después del ángel, en Arte clausel 23, vamos a venir... A hacer una colección de ángeles, muy bonita, por cierto, en la cual estoy trabajando. ¿Y que creen? Vamos a tener luego, adivinen qué. Reto, reto abierto en Mundo Rosy. Reto abierto en Mundo Rosy. Bueno, acá en esta parte donde tenemos este ojo, vamos a pegar el otro. Y para eso le vamos a pegar un botón blanco, y luego esa partecita la vamos a pegar al cuerpo que es color verde por aquí siguen colocando, ya hace rato dije que un ángel muchachas y que luego de los ángeles, luego del ángel voy a enseñar a hacer una colección de ángeles y que de ahí se viene un reto con algo que yo sé que a ustedes les gusta mucho y ahí sí ya no puedo decir porque entonces ya daño la sorpresa ahí vamos viéndonos poco a poco pero eso es lo que tengo planeado para ustedes qué pasó con esta hebra esto se volvió aquí un enredo muy raro vamos a jalar ya listo listo el enredo desenredado lo que había pasado acá que no sé qué ha pasado en realidad miren entonces estamos pegando este botón acá ya la aguja tampoco quiere entrar, está revelada oiga, cuando esto se revela y lo hace quedar a uno mal le digo pues que pasa de todo listo, siguen colocando por acá, no, yo creo que no, yo ya dije que ya <ríe> está muy bonito el proyecto está muy lindo y muy práctico, que es lo que a mí me gusta que sean cosas prácticas que no hagamos cosas por hacer, sino que tengan como una, una utilidad, una razón de ser. Ahora, miren que este lo pegué con basticas. Entonces, así mismo vamos a pegar el otro y luego vamos a pegar el pico. Yo estaba, pero eh, convencida que era la nariz, oiga yo yo, pero de dónde una lechuza con nariz pero yo era que nariz, que nariz entonces vamos a pegar acá, de pronto en este momentico no los, no las voy a mirar mucho tratando de que esto me quede pulido porque lo de ahorita no me quedó pulido yo no quedé contenta entonces si las miro mucho no me fijo cómo me va a quedar acá y la idea es que ustedes vean hacer una cosa bonita para que se animen porque si para uno ver hacer una cosa fea Sobra el tiempo y un chavo apaga uno el celular y se va a hacer el oficio. Cierto que sí. Entonces hay que hacer una cosa bonita que a ustedes les guste. Que a ustedes las pueda traer. Bastica. Pegamos la nariz. Y ya sería pegar todo el cuerpo. Y ya eso es súper fácil. Bueno, entonces, ahorita las estaba felicitando y deseándoles lo mejor por el Día de San Valentín, que en muchos países yo sé que lo celebraron. Y recordándoles que para celebrar el Día de San Valentín saqué a la venta eh, los moldes de la coneja Lili Corazones. Tuvo muy buena aceptación. El, el bono que regalé por la compra de los moldes de Lili, que es el oso, este oso que ustedes ven acá, este oso, eh, estamos 20, 27, 28, algo así, en el grupo privado donde lo estoy enseñando a hacer. Ya no nos falta sino la segunda clase donde les voy a enseñar a hacer el overol. Y pues yo a Lili Corazones ya la enseñé a hacer acá. Entonces, este, este oso que les acaba de mostrar fue el regalo por haber comprado los moldes de Lili Corazones, que era la coneja. Y estos eh, muñecos traen, yo les regalé los moldes de la cabeza de la coneja un poco más grande para que le sirviera al cuerpo del oso, y de la cabeza del oso un poco más pequeña para que le sirviera y se la pusieran al cuerpo de la coneja. Entonces así eran cuatro muñecos los que podían aprender a hacer bueno, aprendían a hacer dos pero se les convertía en cuatro muñecos listo, ahora qué vamos a hacer vamos a medir esto lo coloco hacia ustedes vamos a medir esto acá a ver que no se vea como mucho desorden aunque yo sé que se está viendo desorden y vamos a colocar esto lo vamos a pegar adentro estoy midiendo para hacerlo lo mejor uno va midiendo, va tanteando y esto viene acá que esto es lo que nos va a sostener las tijeras entonces yo aquí voy a levantar y voy a fijar con un alfilercito para venirme a pegar esta pieza y la voy a pegar con puntaja festón esta pieza no se le va a ver la puntada por debajo porque por debajo va la otra parte entonces vamos a pegar esto en este momento para que nos quede asegurada lo que es la el pico de la lechuza no la nariz yo sigo con la nariz el pico de la lechuza nos quede asegurado y sea la seguridad para las tijeras que vamos a guardar acá como es de rico que le digan a uno ¡ay! ¿eso dónde lo compró? no, eso lo hice yo ¡ay! usted lo hizo, ¡ay! muy bonito ustedes no se sienten muy orgullosos cuando ustedes les dicen eso a mí me encanta y entonces ahí es donde uno establece como conversación y dice ¿y a cómo los hace? ¡ah! a tanto y me puede hacer uno es que le quiero regalar uno a mi mamá ¡claro! entonces ahí es donde también a mí me encanta que ustedes después me muestren y me digan profe, tengo 10 lechuzas encargadas porque miren, hace un año les enseñé a hacer una vaca guardabolsas para la cocina y ustedes no saben la cantidad de vacas que han hecho todas ustedes o sea, ustedes de pronto no saben lo que hace la otra pero a mí que es a la que me llegan las, las, ¿qué? las fotos yo me quedo aterrada. Una chica, no me acuerdo cuál de ustedes fue. Si está por acá, me dice, fui yo. Me mostró como una foto de 20. Que iba a mandar no sé para dónde. Hizo vacas guardabolsa, todas las... que. No, pues ahí les digo, una foto de 20. Eso son muchas. Entonces, qué rico. A mí eso me satisface tanto. Porque entonces veo que lo que yo eh, estoy haciendo tiene como... Tiene como un fin muy chévere. Así a veces yo también les venda cosas porque pues imagínense, uno necesita también comprar materiales, estar renovándose, estar comprando cursos para aprender nuevas cosas. Bueno, esto nos va a quedar por encima. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a poner esto. O sea, el cartón es. En este caso, yo estoy utilizando esta entretela tan gruesa o este interlón tan grueso. ¿Cuál es el fin de que esto no nos quede muy endeble? Así como muy. Eh, que se. Eh, muy en sí. Muy débil. Entonces, vamos a colocar esto acá. Y vamos a colocar esta otra. Bueno. Vamos a enhebrar con hilo negro. Y vamos a empezar a coser todo alrededor. Ya esta es la parte final. ¿Cómo consigues ese video? Mm, acá en Mundo Rosy. Entras a Mundo Rosy. O colocas, por ejemplo, en Facebook. En la lupita de Facebook. Coloca vaca guardabolsas. Y te puede salir la mía. O entras a Mundo Rosy. Con mucha paciencia. O, o primero, te vas a videos y buscas en videos. Lo que pasa es que eso depende como del celular de cada quien, le sale de manera diferente. Si te metes en un computador de mesa, o un portátil, bueno, una laptop, como llaman, te va a salir de otra manera. Eso depende eh, de, del, del dispositivo a través del cual entres. Te va a salir de manera diferente. Bueno yo voy a empezar aquí ya que logré sujetar esto acá, vamos a ocultar la hebrita, perdón el nudo, vamos a ocultar el nudo y vamos a coser cuatro telas, las dos del cuerpo y las dos del bolsillo. Espérenme, tengan un poquito de paciencia que la idea es que esto quede aquí bien unido. esta hebrita no se puede quedar viendo por acá por acá me está haciendo una jugarreta este hebrita, bueno ahorita la ocultamos el caso es que nos vamos a ir cosiendo estas cuatro telas ahorita no nos preocupemos en este momento si de pronto se nos desubicó el cartoncito que le pusimos en este caso este interlón grueso que ahorita lo ubicamos la idea es coger estas telas desde un principio, muy bien, y ahorita se nos va a unir con una quinta que es el ala morada. Porque los porque quise poner todas estas telas dobles porque las tijeras tienen punta. Si colocamos estas telas, y si solamente colocamos un ah, que porque tiene bolsillo, entonces vamos a colocar solo una tela de cuerpo entero y una tela de bolsillo eso nos queda muy débil y las tijeras tienen punta y nos pueden romper el estuche digamos porque esto es un estuche entonces vamos a cuadrar bien vamos a ir que nos quede bien cuadradito este cartoncito o esta entretela como ustedes le quieran llamar le vamos a colocar por aquí unos alfileres para que no se nos esté moviendo y no tengamos que estar componiendo cada momento entonces ya sabemos que ahí nos va a quedar fija da un poquito mmm, tiene cierto grado de dificultad pero no es imposible hacerlo aquí lo vamos a hacer entonces vamos a ir cosiendo y eso en un momentico acabamos por acá está mi tinto que no me vuelto a tomar ya el tinto está frío pero no importa, muy contenta porque les he estado explicando el paso a paso. Entonces es unir estas telas. bueno eh, A ver, ¿qué más me quieren preguntar? ¿Qué más quieren saber? ¿Tienen alguna duda? Eh, por lo grueso, las telas internas se van yendo como hacia adentro, entonces ustedes las van como jalando, se van cerciorando que sí las estén cogiendo todas y traten de hacer esa puntada del mismo ancho y del mismo largo para que les quede bonito el trabajo si no el, esas puntadas disparejas quedan un poquito frías y ahorita le vamos a colocar una colgadita. Le vamos a poner un mechoncito, no me dejen olvidar que se me estaba olvidando lo del mechoncito. El mechoncito es muy fácil de hacer, lo hacemos con lana. Bueno. Recuerden las que me ven por primera vez que yo soy la creadora de esta página Mundo Rosy que también tengo canal en YouTube. En YouTube hay hasta el momento más de 20 videos. No tengo la cifra exacta, se me escapa. Y todos hasta el momento tienen los moldes gratis. Entonces aprovechen de ir por allá a YouTube a ver qué les gusta, porque yo sé que a todo mundo no le gusta lo mismo. Pero hay muchos proyectos y como les digo, todos tienen los moldes gratis hasta el momento. No sé, de pronto en algún momento suba un video y les diga estos son a la venta. Pero hasta el momento pueden aprovechar todo lo que hay allí gratis. Nancy Olave, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá. Esto va quedando bonito, muchachas. No crean que no, esto se pone bonito. Eh, sobre todo que ustedes después me sorprenden con esos combinados de telas que hacen tan formidable yo hoy las quise imitar, la verdad yo lo hubiera hecho en colores tierra profe yo soy de México y creo que no hay aquí el relleno blanco que le puso en medio de las piezas verdes le puedo poner una pieza más pequeña del mismo fieltro para que quede duro pues no te va a quedar tan duro si le, si le pones del mismo fieltro. Yo les aconsejo un cartón delgado. Yo le hubiera puesto un cartón delgado, pero me dieron esto que es como, como un interlón. A ver, hay entre tela que es por lo general adhesiva o muy delgada, aunque no tenga adhesivo, eh, y hay también interlón, que es el que más usan para los cuellos de camisas. Este trata de ser un interlón, pero grueso al grado máximo muy muy grueso, entonces dije yo, pues para qué me voy a ir a buscar un cartón si tengo este interlón y lo debo aprovechar entonces estoy aprovechando este interlón grueso yo lo llamo interlón grueso porque la verdad no sé el nombre eso como que vino eh, ayudando a proteger algún electrodoméstico y la señora muy querida, sabiendo que yo hago manualidades y que me podía servir, entonces me lo regaló bueno, le pueden también, podría ser espumita delgada. También le pueden colocar. Entonces miren que se va viendo bonito. Miren, miren el bordecito. A ver, yo les voy a tratar de mostrar que el bordecito se va viendo bonito. Bueno, aquí seguimos cosiendo. Yo soy muy amiga de traer pasos adelantados porque la verdad que a veces... Ay, no, no me da la mano para ponerla como la puse. Eh, yo sé que, no sé por qué, yo tengo esa idea de que videos largos son aburridores sin embargo yo veo videos muy largos y la gente ahí conectada, conectada entonces yo digo, bueno yo también voy a hacer un video un poquito más largo entonces a veces no traigo mucha cosa adelantada sino que la traigo para hacerla acá con ustedes y es válido también Eh, us, se le puede poner foamy grueso, también es una magnífica idea pero res, recuerden que esa pieza interna va unos 3 milímetros más pequeña, cuando ustedes la corten del mismo tamaño que cortarían eh, la pieza pues del cuerpo eh, ustedes le pasan una marquita unos 3 milímetros adentro con un lapicito suave y recortan ese bordecito entonces les queda más pequeña lo que pasa es que no, yo más bien prefiero darle la indicación de que lo hagan así porque si pongo muchos moldes ustedes se enredan con tanto molde ¡ay! este es el molde de qué este es el de qué ya ustedes la misma necesidad de coser les hace ver que la pieza interna sea cartón, interlón, foamy, espuma lo que vaya yumbol, yumbulón creo que hay una cosa que se llama así Sí, por ahí hasta tengo, pero me ha dado, no sé, tengo como mi temor de utilizarlo. No lo he utilizado, la verdad. Tengo y no lo he ensayado. Jumbolón, me parece que se llama, que es como una, algo como parecido a una espuma. Acá ya toca rematar y terminar aquí esta hebrita y enhebrar otra. Cualquiera de esas cosas que ustedes utilicen, recuerden que va más pequeña. rematamos y ocultamos, esa hebrita la podemos ocultar adentro, cuando nosotros vamos cosiendo que no hemos cerrado del todo la costura, esas hebritas se pueden guardar hacia adentro, volvemos a enhebrar y seguimos con iris la lechuza tijera Profe, yo soy de México y creo que no hay aquí el... Ah, sí, ya, ya te había contestado. ¿Quién más está? Maribel Medina, Adriana... Yumboló, o Yumbolo. Bueno, yo creo que es Yumboló. Pero tiene otro nombre. ¿Quién me sabe decir qué otro nombre tiene ese Yumboló? Eso le tienen varios nombres. Una hebrita larga para que nos alcance. Eh, no sé por qué no lo he utilizado, o sea, debía haber aprovechado y haberlo utilizado acá para haberlo ensayado. A mí no me gusta hacer lo que yo no he ensayado. Uno no sabe qué, qué dificultad particular se le pueda presentar a uno. Porque uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno ve a hacer a los demás las cosas y súper chévere. Ah, no. Hola Adriana Patricia, ¿cómo estás? Te pillé, qué lindo de proyecto. <risa> me pilló, no. Ojo con usted que está volada el trabajo. Ojo pues. Por acá está Adriana Patricia, ella... Ay, pero es que se me olvida. Adriana Patricia debería colocar el nombre de la página. Ella tiene el canal en YouTube, ella enseña a pintura country. Muy bonita, hermoso, porque en lo que uno se especializa eso es lo que mejor hace y ella es especialista en pintura country entonces les decía que no sé si les ha sucedido hola Naira, ¿cómo estás? mi sobrina política eh, uno ve a hacer a los demás y uno dice, ay no tan fácil no tan fácil eso y tan fácil eso yo no sé acá les muestro, yo tengo una cicatriz no sé si se alcanza a ver mejor dicho me la voy a colorear la voy a colorear para que ustedes vean la cicatriz que tengo acá. Mi papá estaba, ay, no tengo con qué pintando. a ver, por aquí con otro marcador. Mi papá estaba cortando algo que llaman empella. Esto que pinté de verde es una cicatriz que tengo yo en el dedo. A ver si se me ve bien. Yo tengo ahí una cicatriz. Mi papá estaba cortando eso, esa empella, que eso es como una grasa, una manteca que sale del cerdo. Y yo veía que él cortaba eso muy bueno. Yo, ¿le ayudo? ¡Ah, ah no moleste! ¿Le ayudo? Mm -mm. Yo tenía unos ocho años. Y él se fue a echar una tanda, un fogón que estaba sacando la manteca líquida. Y yo cogí el cuchillo y me puse a cortar. Y bueno, ya se imaginarán el resto. Cambiemos de tema. Porque uno ve a los demás hacer las cosas muy fáciles y las va a hacer uno y las cosas tienen eh, su ciencia, o sea, su grado de elaboración, no de dificultad. Entonces, por eso yo no he utilizado el yumboló. <risa> aquí acaba de aterrizar, bueno, aterriza suave, aterriza suave. Hola Luz Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos ya terminando, yo creo... A Iris la lechuza por tijera, un proyecto REFUL, muy práctico. Si van a guardar las tijeras en la propia casa o las van a llevar al costurero. Bueno, esto así lo ven ustedes acá salido. Ustedes, yo les mostré al principio que él estaba cortadito unos milímetros antes. Entonces ustedes no se asusten, ustedes lo van entrando, no vayan a empezar a cortar porque le sobra. No, eso no sobra, eso es un, desde un principio estaba cortado bien todo a la medida lo que pasa es que a la, en la misma medida que uno va cosiendo entonces se va corriendo la tilita, pero la idea es que uno no se deje manejar de la tela sino que uno sea quien maneje la tela la vaya cuadrando y la vaya organizando bueno entonces vamos entrando esto aquí no está sobrando nada Vamos de a poquitos, vamos organizando el relleno. Eh, bueno, relleno, relleno no, la parte interna. Chao, por aquí les había dicho que estaba Naira, mi sobrina política, entonces por acá se va a ir el tío de Naira a trabajar. Bueno, es que mi esposo estaba viendo partido de fútbol. Ustedes saben que esa liga europea pues a la mayoría de los hombres los desvela. Y hasta que no ve el partido, no se va. Bueno, aquí vamos dándole la vueltita y ya casi terminamos. A ver quién más por aquí. Ay, no, profe. Sus historias me dan risa. Ay, cómo así, no. Bueno, mentira, sí. Son para que se rían. ¿Qué tal que me dijeran que se ponían a llorar parejo conmigo? No, no. Y miren pues la cicatriz que me hice ahí para que me la notaran. Ya casi no se nota porque pues. La verdad, eso fue como cuando yo tenía ocho años y, y ya tengo, adivinen cuántos. Hace poco cumplí 55, entonces ya hace bastante tiempo. En ese momento, lo que hicieron fue vendarme la mano y acostarme y ponerme en la mano alta porque no me llevaron a que me cosieran. Eso yo no sé cómo le pegó eso otra vez ahí. La verdad, que antes, pues, como que no le corrían mucho aún. Vamos entrando la parte blanca para que nos deje coser. Bueno, a ver quién más por acá. No le va a pasar nada si utiliza el gimbalo, Si no se atreve a utilizarlo, no va a saber cómo quedan sus proyectos. Obvio, obvio, no, sí. Obvio que sí, yo sé que no me va a pasar nada. Sino que no, lo que les quiero decir es que de buenas a primeras no soy capaz de traerlo acá. Ay, bueno, vamos a utilizar esto. No, no, a mí me gusta primero ensayar. Y ver si... Deja pasar bien la aguja, si queda chévere, como me parece, porque no a todo mundo todo le parece bonito. Entonces, he estado que lo utilizo y no se me ha llegado el día. Entonces, me queda de tarea utilizar el yumbolón y decirles, sí, chévere, se lo recomiendo. Porque yo sé que a ustedes les pasa igual. Uno les recomienda algo, ustedes van y ensayan, pero no todo se adecua a todas las personas. Entonces, hay unas que me dicen, no, profe. Yo utilicé tal cosa y no me gustó. Es como, por ejemplo, les cuento, porque estamos, es como, la idea es que hablemos de manualidades. La suavetina es una tela hermosa, porque tiene un brillo divino. Ay, sí, Ivonne, hace 47 años. Bueno, la suavetina tiene un brillo hermoso, pero ay, Dios, o sea, es así que la tengo que bastear cuando la quiero coser a máquina, porque como ella es tan suavecita, vamos a agarrar esto por acá bien, como ella es tan suavecita, entonces se desliza muy fácil la una con la otra, en el sobe, -sobe pues de que una tela se rosa con la otra, eh, se descuadra, pero es muy bonita, o sea, los proyectos quedan muy bonitos. Pero no es la tela que más me agrade para trabajar. O sea, me agrada porque da un brillo hermoso y queda todo como como que nos salimos de lo convencional. Aquí hay que coger esto, esto no lo puedo hacer para un lado. Mm, porque yo trabajo mucho es el flis Y que la verdad tampoco me ayuda de que eh, en Pereira... No se consigue, porque yo les digo, yo vivo en Dos Quebradas, pero esto parece es un barrio de Pereira, entonces siempre que salgo al centro, es al centro de Pereira. Y no se consigue mucha variedad de tela, entonces eso también me ha hecho que solamente utilice el flis, pero ya he estado utilizando un poco más la suavetina, pero la suavetina tiene ese problema, entonces particular, particularmente no me gusta, pero la manipulación pero que es bonita y que todo queda hermoso, sí es muy bonita la suavetina bueno, ¿qué más comentarios? me perdí la historia este internet se cae a cada instante ay, Luz Elena! hola Soleil, ¿cómo estás? Eh, Rosy, yo te llevo 15 años más tengo 70 ay, Juanita, eso no es nada eso no es nada eso, son, eso no es años eso es experiencia acumulada la historia para la chica que no yo, fue que yo cuando tenía 8 años me puse y cogí eh, me puse a hacer un oficio que mi papá estaba haciendo entonces me corté un dedo y no me llevaron a que me cosieran y entonces esa cicatriz yo no sé, la verdad uno que es de buenas y eso como que me volví me pegó ahí como piel con piel y y bueno ahí donde tengo esa seña verde en el dedo es donde tengo la cicatriz yo aquí toda ilustrativa con ustedes bueno, me toca zafar estos alfileres porque ya no me dejan trabajar y vamos metiendo esta parte blanca que no necesitamos coserla para nada sino que es la que nos queda internamente haciendo refuerzo bueno, ¿quién más? está quedando súper ay, gracias Nidia Muchas gracias. No, miren, eh, la verdad, son detallitos que ustedes pueden hacer y ofrecer ahora que viene el Día de la Madre. Vea, conozco también eh, para el Día de la Mujer, para el Día de la Enfermera, para el Día del de, eh, Maestro. Somos todas mujeres y yo sé que puede que sus eh, trabajos no sean manualidades, pues los trabajos con habituales pero de más que en sus casas estas personas hacen manualidades y en la casa de quién no hay unas tijeras no es que díganme ¿quién no tiene unas tijeras en la casa todas las personas creo que tenemos tijeras bueno aquí ya voy a rematar antes de que me pase lo de siempre que se me acaba la hebra se me suelta y no me gusta Acá no corto a ras ni eh, meto la hebra por ningún lado porque como el trabajo está abierto entonces yo puedo meter la hebrita. Y aquí vamos. ¡Ay! Miren esto como está quedando de bonito. Y nos faltan unos detallitos y listo. Esto está súper fácil. Súper, súper fácil. Y les cuento que el enhebrador de la máquina se dañó me advirtieron que era una pieza muy frágil, muy débil y ya no me automáticamente bueno, fallas, ¿qué vamos a hacer? vamos a... eso. para eso venden lupas todo tiene solución en la vida entonces tratamos de meter bien esa pieza por allá adentro organizamos las otras ustedes me ven aquí manipulando, pero eso es lo que toca hacer o sea, esto es inevitable hacerlo porque así es. Bueno, continuamos donde estábamos cosiendo. Eh, ocultamos este nudito con el que vamos a empezar. Y seguimos aquí la labor. Tratando de coser todas las telas que tenemos en este momento acá. Que en este momento son cinco. Dos verdes del cuerpo entero dos rosadas del bolsillo de la del portatijera y una morada que viene siendo un ala bueno aquí ya estamos dando las últimas puntadas váyanme contando si compartieron si pudieron cuéntenme entonces, ¿cómo vamos? bueno, por acá, ay, es que se me habían parado los comentarios está bien bonito ese proyecto, le quedó muy lindo está quedando muy lindo yo me hice una cicatriz al lado de la barba intenté afeitarme como lo hacía mi papá y me corté, gracias a Dios la cicatriz quedó muy pequeña ay, ¿cómo así? oiga, es que uno pequeño sí es muy tentado, a hacer Ay, no, no, no, no, de verdad que uno quisiera actuar como un adulto y cuando está adulto quiere ser niño. Si ¿Sí ven las cosas de la vida, pues. ¿Quién nos entiende? Buenas tardes, saludos desde México. Qué bueno que estén por acá. Que se conecten de tantas partes. No conozco al profesor Raúl Romero, no sé aquí me lo están mencionando, pero no sé quién es no, muchachas, yo les digo que mantengo tantas cositas por hacer que a mí no me queda mucho tiempo y que saben que me gusta a mí mucho escuchar cuando estoy cosiendo eh, como audios en Youtube de superación y de desarrollo espiritual como que esa parte me gusta mucho entonces a veces también veo a algunas profesoras, porque sí veo, claro, yo de hecho recibo clases, pero no, no vivo de como muy metida en Facebook, porque igual me tocaría como poner mucho cuidado y pues más fácil coloco cosas que solamente sean de escuchar. Bueno, acá ya vamos a terminar y ya nos vamos a ir, es como a la parte decorativa. y aquí ya terminamos hacemos un nudito ¡ay! llegó un amigo ¡ay! ustedes no saben quién llegó ocultamos la hebrita llegó mi amigo el mico no me vaya a molestar por detrás que estoy en clase y él ya sabe. ¡Ay! se acostó <ríe> tan bello. Bueno, aquí vamos a pegar un botoncito Pero a esta parte no le voy a hacer el ojal Esa tarea se las dejo a ustedes Lo voy a abrir desde por acá Vamos a abrir un pequeño huequito para este botoncito que vamos a pegar acá Pero no le voy a hacer el ojal ¡Ay, Dios santo! Oigan, los gaticos sí son muy tremendos Aquí está jugándome por detrás en la silla vamos a pegar este, este botoncito acá. Que este nudo no me haya quedado muy grande porque lo pienso colocar aquí nomás. Oiga, y tiene tanta fuerza que me mueve la silla. Uy, puede conmigo este gatico. Qué cosa. Ya, ya, ya, ya ay pero miren lo que hice como estoy pegando de elegante yo a este a este botón bueno <ríe> mi amigo el gato ay no no no pero es que les cuento que que él es feliz jugándole a uno por detrás yo no sé o sea él creerá que es que lo asusta a uno que yo no sé qué era lo que le hace pero él nos mete la mano por detrás y nos jala la blusa la camiseta lo que tengamos a ver, que se nos oculte ese nudo por allá adentro de este botón. Claro que como el botón es tan grande. Y ese nudo quedó como algo grande. No, no me arañe, Muchachas, me están arañando. <risa> por favor, por favor. Caballeros, está quietecito. Porque la mamá está en clase. Entonces, acá vamos a colocar nuestras tijeras. En este caso yo voy a colocar estas. Entonces, ¿cuál era la idea? Que estos ojos quedaran en los ojos de, la, de las tijeras. Voy a colocar estas. Voy a guardar estas. También los ojos quedan ahí. Y entonces lo que hacemos es que con este botoncito, acá aseguramos. Pero esperen que falta un detallito. Esperen que me faltó traer la lana. Y aquí la tengo. Vamos a poner un pedacito de lana. Ya, ya voy. Y le vamos a hacer un lechoncito. Entonces con este pedacito de lana hacemos, envolvemos en la mano. Vamos a quitarlo, ya saben ustedes, pues cuando guarden las tijeras, cómo les van a quedar. Esta piececita les sugiero que la hagan doble, porque así, miren, queda muy endeble y trata de dañarse. Acá, con unas vueltecitas en los dedos, vamos a hacer un mechoncito y vamos a cortar otro pedacito y vamos a amarrar o sea, la idea es amarrar esto acá entonces ya saben están invitadas para que el próximo miércoles me vean transmitiendo desde la página de Arte Claus. busquen esa página se pueden hacer seguidores de, esa, seguidores de esa página o seguidores, no sé si por acá habrán chicos hoy tengamos algún nombre por acá se hacen seguidoras de esa página y dentro de ocho días me ven transmitiendo, ya saben que voy a hacer un ángel, sirve para cualquier época del año. Vamos a motilar un poquito el mechoncito. Sirve también para Navidad, sirven para que tomen ideas para otros proyectos. De hecho, no es, no es eh, total invento mío. Yo me inspiré en otro proyecto que vi. Y yo dije, pues así como se hizo esto, se hará también un ángel, lo voy a hacer. Y cuando la chica de arte Klaus me invitó, dije yo, ¡ay! yo ya tengo el proyecto. Bueno, y por la parte de atrás vamos a hacer como una especie de cordoncito. Vamos a coger un trocito de lana en este caso. Si no tienen cordoncitos, yo en este momento no lo tengo entonces lo vamos a entorchar y luego lo doblamos y él se nos va como a enroscar miren lo que estoy haciendo entonces aquí se nos enrosca este pedacito bueno no, no, no me quedó muy entorchado pero esa es la idea vamos a hacer un nudito quedó muy arriba el nudito, bueno, es por si quieren colgarlo, o sea, la idea cuál es, esto no me quedó bueno, vamos a volver a hacerlo, vamos a hacerlo bien hecho porque se puede hacer bien hecho, cortamos un trozo, la idea es entorchar esto bien, entonces yo me ayudo siempre de donde cojo las cortinas, Nancio lave, la veré en repetición porque esta señal está intermitente. Bueno, y Luz que era que nos dice? Es la primera vez que la veo, ¡ah, ¡Oh, bienvenida! Desde Popayán, ¡qué rico! Eh, ¿Cómo consigues el molde de esta lechuza? Aquí juntamos estos dos extremos y dejamos que esta se nos enrosque. Esta sí nos quedó mejor. Miren que la idea es hacer las cosas bien hechicitas. Vamos a juntar los dos extremos. Y vamos a hacer un nudito. Los moldes van a estar gratis enseguida. O sea, ya terminando esta transmisión, lo subo. Cortamos después del nudo. Y acá podemos pegar. Lo va a pegar con silicona. Aunque le pueden dar unas puntaditas, obviamente. Entonces, vamos a pegar aquí con silicona. Por si ustedes quieren colgar esta lechuza de algún lado para disimular ese nudo vamos a pegar acá este moñito no traje más moñitos o sea para que no se vea feo por detrás aunque aquí no es que esté tapando mucho el nudo acá se ve pero la idea es que lo tape bueno, esperemos que pegue y si le quieren poner también acá. Si le quieren poner acá en el mechón. Guardan la tijera. Abren un poquito. Ah, y nos falta el detalle de. Para qué hicimos estas alas con botón. Para colocar acá. Para cargar acá. Vamos a colocar dos agujas. Y vamos a colocar un alfiler, por ejemplo. Y lo cierran. Listo. Quedó forzadito, pero entre, entre más forzadito, más seguro queda cuando entre el botoncito. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Vamos a colocar dos agujitas. Dos agujitas por acá. Otra aguja. Vamos a colocar un alfiler. Y cerramos acá con el botoncito. Entonces tenemos agujas y tenemos tijeras. Y acá, pues ustedes lo hacen que les quede mucho más lindo que a mí. Espero ver muchos, muchos, muchos, o muchas más bien, muchas iris lechuzas por tijera Ustedes ya le pondrán otros adornitos. Yo sé que ustedes siempre me, siempre me descrestan con todas las, eh, con toda la creatividad que ustedes tienen. Bueno, por acá ya me veo. Vamos a subir un poquito más la cámara, por aquí ya me veo y les muestro. Entonces, chicas, muchas gracias por haberme acompañado, Dios las bendiga inmensamente, le damos gracias al Todopoderoso porque nos permitió pasar esta hora y media acá haciendo lo que más nos gusta, nuestra pasión que son las manualidades, que nos siga bendiciendo e iluminando a cada una de ustedes, las bendiga inmensamente. Y que les conceda esa gran habilidad y ese gran talento de ponerle alas a la creatividad. Nos vemos el próximo miércoles 23 en Arte Claus, miércoles a las 4 de la tarde, con un lindo ángel que les voy a enseñar. Chao y muchas gracias. Por aquí me voy despidiendo.